Hola, soy Raúl de iPhone Digital. Aquí mi compañero Héctor Linares. Muy buenas, ¿qué tal? Eh, vamos a hablar un poco qué tipo de tecnología va, podría usar el, el iPhone 8, el próximo iPhone. Eh, principalmente nos vamos a centrar en la pantalla, pero para saber si realmente podría ser en una pantalla transparente, vamos a poner información que es con la tecnología que hay actualmente, es decir, no vamos a inventarnos ningún tipo de información eh, vamos a irnos lejos de temas de rumores que simplemente buscan el sensacionalismo, es decir, está bastante documentado es un poco para informaros de qué tipo de tecnología podría usarse en caso de que hubiese una eh, pantalla transparente en el iPhone 8 uh -huh. eh, qué no, ventajas, eh, desventajas, eh, qué implica a lo mejor en el consumo de batería, qué no implica, etcétera, no, todo ese tipo de cosas que a lo mejor tenéis ese tipo de dudas igualmente podéis escribir algún comentario, alguna propuesta y bueno, es lo que vamos a ver durante este interesante vídeo, ¿vale? Exactamente, ¿Tan? muy bien Vale, pues nada, empezamos Bueno, pues como ha comentado Raúl, si quieres empezamos un poco por saber qué tecnologías se están usando hoy en día para hacer pantallas transparentes vale. y en qué se están aplicando Y así uh -huh. veremos un poco si esta tecnología realmente se puede aplicar a un iPhone o quizás todavía estamos un poquito pronto como para ese tipo de tecnología, ¿vale? Vale, bien, las tecnologías que se están utilizando para pantallas transparentes son muy similares a las de las pantallas normales Es decir, sobre todo hay dos tipos de tecnología principales, la LCD y la LED LED con su variante OLED, ¿vale? La O de OLED es orgánica la versión normal y la orgánica, ¿vale? Entonces ambas se llevan fabricando pantallas transparentes desde hace bastante tiempo Ya por unos 10 o 20 años, no es algo totalmente nuevo Pero sí que es verdad que las que se fabrican ahora ya empiezan a estar un poco a nivel de comercialización, ¿vale? De hecho, eh, tenemos Samsung que comercializa pantallas de transparentes, LG Y hay un nuevo prototipo de Panasonic muy muy chulo, que ahora luego hablaré un poco. Que de... también parece ser que va a entrar en el mercado. Sí, bueno, esto es un prototipo, esto no se está comercializando. <risa> eh, Samsung sí que está comercializando, sobre todo Samsung y LG. Y claro, ¿para qué se usan estas pantallas? Principalmente para eventos, ¿vale? Para eh, congresos, para conferencias, expo exposiciones y este tipo de cosas. Claro. porque llaman mucho la atención, ¿no? Te ponen la pantalla grande ahí y los usuarios, los, los que acuden a ese tipo de eventos, pueden estar ahí utilizándolo, los hacen táctiles y entonces, claro. Sobre impresionar algo sobre un fondo y tú poder interactuar con ello Pues está muy muy bien Muy adaptivo muy llamativo, claro Pero claro, esto, que es el uso que se está dando ahora Juega un poco en contra para ponerlo en un iPhone ¿Vale? ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el problema de este tipo de pantallas? Y por qué es muy difícil que estén en dispositivos móviles La luz ¿Vale? Mm -hmm. Tú cuando ves una pantalla, ¿qué es lo que estás viendo? Estás viendo la luz que emite Claro, ¿vale? Al ser transparente ¿Cómo puedes tú separar la luz que emite de la que entra? ¿Sabes? El propio dispositivo por detrás. Claro, se están usando en sitios cerrados, en sitios con la luz muy controlada. Entonces es un ámbito eh, único, o sea, preparado especialmente, que ahí no hay ningún tipo de inconveniente. Exactamente. ¿no? De hecho, ni siquiera es una pantalla que esté puesta allí en medio, sino que es una pantalla que detrás suele tener una caja, suele estar cerrada, ¿vale? Y dentro de esa caja no, sí que hay unos objetos para que tú compruebes esa transparencia, o el objeto promocional, ¿no? <risa> A lo mejor está haciendo la promoción, la promoción de un objeto en particular, y tú ves el objeto y luego sobre la pantalla se van sobreimpresionando eh, cosas. Pero vale. todo está muy controlado, es un entorno muy, muy controlado. Otra pega que hay es el coste. De momento, fabricar este tipo de pantallas es muy caro. ¿vale? Uh -huh. Ahora mismo parece que ya los procesos empiezan a simplificarse y empiezan a hacerse un poquito más eh, fáciles de construir. Pero fíjate que el propio Samsung anunció a mitad del año pasado, de 2016, que iba a dejar de comercializar pantallas de este tipo transparentes. Vaya, pues es un grande que de momento abandona de momento, eh, esta carrera o este, este tipo de avances en, en este tipo de tecnología Exactamente, entonces, bueno, sigue quedando LG con su pantalla que comercializa porque yo creo que eventos de este tipo siempre se hacen y son llamativos y ahora vamos a ver el tema del, del prototipo de Panasonic pero antes de, de, de continuar, eh, mientras que me estabas hablando un poco y está pensando qué tipo de aplicaciones, o sea, qué aplicación se puede usar, a lo mejor una pantalla transparente en un smartphone, eh, un iPhone, por ejemplo. <risa> y bueno, la pega que tú dices es que a lo mejor que entre bastante luz o menos, o que sea en un ambiente a lo mejor en la calle, <risa> puede ser que, que bueno, sea una problemática, pero imagínate que esa parte se soluciona. Lo que sí que veo que tendría una salida muy importante para el mm -hmm. tema de la realidad aumentada, ¿vale? Porque, vale, sí, ahora funciona con el tema de la cámara, tú lo que estás viendo, pues tal te lo demuestra, ¿no? Pero si la, la, la pantalla fuese transparente, tú puedes estar viendo a lo mejor, un objeto, un monumento, etc. Y al ser es transparente, y te podría poner eh, información bastante importante y sin tener que, tener que usar eh, la cámara. Entonces, mm -hmm. también podría ser un, un uso, a lo mejor, eh, o por ahí uso para el tema de la ropa, que también se puede usar como un vestidor, a ver cómo te queda la ropa, etc que podrían ser esas aplicaciones que hoy en día pues a lo mejor está el tema de la realidad virtual uh -huh. pero a lo mejor con el tema de las, las pantallas transparentes pues bueno, podemos ver a ver Sí, hombre, está claro que el uso que tendría principalmente un tipo de pantallas de estas es realidad aumentada no como tú dices, es poder sobre impresionar sobre algo físico que ya exista algún tipo de información es lo principal porque si no, no le veo mucho más utilidad el problema está que, claro, que esa utilidad la tienes con la cámara, sí que es verdad que no es lo mismo exactamente, pero no cuesta mucho con un, con un smartphone apuntar a un sitio claro. y que lo que se vea en la cámara se vea aquí y luego sobre impresionar algo. Entonces, claro, eso no lo acaba de solucionar y luego todo el uso habitual de estar utilizándolo ahí no te aporta nada porque la mayoría la parte del tiempo vas a ver tu propia mano por detrás. ¿No? Hombre, a lo mejor lo que podría hacer es que la tendría un sistema por lo que sea que la parte de atrás se podría hacer negra, etcétera Como simulando esta caja que has comentado antes, uh -huh. que a lo mejor podía solucionarlo. Pero bueno, sí, eh, ahí es un poco donde quería ir, ¿no? Porque es el prototipo que te comentaba de Bangasonic. sí, vamos a continuar por ahí, que si sí. no, no... no. <risa> sí, está muy interesante, voy a ver si puedo poner algún enlace o, o impresionar alguna pantalla por encima. Sí porque es el que mejor funciona. Ese lo ves y, y es, es muy muy impresionante verlo funcionar porque cuando sobreimpresiona algo se ve muy bien. ¿no? La mayoría de pantallas de este tipo cuando la imagen que te presentan encima de la imagen real pierde mucha luminosidad, ¿no? no queda de todo bien. Pero esta de Panasonic no sé cómo lo han hecho, no sé la tecnología porque es un prototipo y claro todo esto claro no lo van publicando abiertamente, sobre todo teniendo a Samsung ahí detrás. Pero consigue una calidad de imagen excepcional, ¿vale? Lo que pasa es que, que tiene como dos modos de funcionar, por así decir. O está toda la pantalla enseñando, o se apaga una parte muy particular de la pantalla. Pero no parece que tenga un funcionamiento en el que puedas posicionar eh, digamos, widgets flotantes por cualquier sitio, sino que va como en cuadrados ¿no? y tal. Ajá. Entonces quizá por ahí un poco vaya la cosa, que, que no tenga un modo intermedio. O sea, o, o enseña, o, sea, o está impresionando algo, o no está enseñando nada, ¿no? Claro. Que bueno, no sé exactamente eso también si se podría aplicar a un iPhone o no, o a un smartphone. Pero claro, si tú vas a cogerlo y cuando no funciona el modo transparente se pusiera toda la pantalla encendida de modo normal pues ahí no habría ningún problema, ¿no? porque ya no, no te molestaría ni nada de eso y quizás eh, que funcionara en modo transparente dejando algunas partes en transparente en vez de poder, digamos, hacer elementos flotantes eso con la tecnología de Panasonic, según lo que se ve, porque claro, de lo que se ve a lo que realmente se tipo claro. sí que podría estar en disposición de hacerse porque los vídeos, cuando los veáis, o los, las imágenes son totalmente clarificadoras, ¿no? Es decir, que se pudiera ver una parte de la pantalla con la imagen transparente y la otra parte no. es ¿vale? una, una parte de la superficie. Eso, al menos con lo que hay de Panasonic sí que se podría. Sí que se podría hacer. Sí que podría hacer. Vale. Realmente sí que es complicado, a lo mejor, que se pueda utilizar ese tipo de tecnología, por lo que comenta esto pero luego también habría que ver otro tipo de, de ventajas que a lo mejor podría tener, que a lo mejor sería el tema de consumo, por ejemplo, el tema a la, a la hora de transportar un, un smartphone, ¿no? Porque realmente a lo mejor una pantalla sería flexible, ¿no? Entonces el hecho de poder plegarla, eh, poder meterla a lo mejor en un libro, etc. El tema de, ese tipo de, de transportar ese tipo de, a lo mejor de, de dispositivo de iPhone o de smartphone hoy en día, pues también tendría ese tipo de ventajas, ¿vale? Y luego... La, una de las pegas eh, entre comillas Panasonic, parece que está trabajando en ello, de que podíamos jugar a hacerlo un poco más oscuro. Pues bueno, podremos que ver que a lo mejor todavía es pronto, pero eh, bueno, veremos a ver un poco por dónde van los avances sí. de Panasonic. ¿no? Hombre, lo de que sea flexible, ya sabes que más o menos con la OLED se consigue. No estamos tan lejos de conseguir una pantalla que fuera totalmente eh, movible, ¿no? O muy, muy flexible. Sí. Y lo que se está trabajando también un poco es, eh, por el tema de ahorrar de energía, es aprovechar la propia luz que entra. Y en vez de, digamos, tú lanzar luz, es usar la que entra y modificarla. ¿Para que usar la propia luz natural y cambiándole el color poder tú sobreimpresionar sobre la pantalla? Entonces, Ostras, eso es me parece bastante eh. interesante. Porque claro, ahí ya, digamos que tú, cuanto más luz hubiera, mejor. Uh -huh. Porque lo único que tenías que hacer es usar esa luz que entra, modificarla y entonces ya eh, definir el color de cada uno de los píxeles. Claro. Imagínate unas celdillas con las que pasa la luz y las que tú podías ir pintándolos. Además, tú ten en cuenta que estamos hablando, sin saber un poco, de cómo funciona la tecnología de Panasonic en porque parece que es la más avanzada, pero es que también nos olvidamos que ese tipo de pantallas, si en algún momento alguna empresa eh, fuese capaz de eh, vincularla con algún tipo de inteligencia artificial, Ajá. Entonces el tema este que me estás comentando de que sabes la luz que está entrando eh, podría aprender en cada momento qué tipo de luz es más cómoda para, para el ojo humano o para la persona que lo está viendo uh -huh. y bueno también se está, se está escapando que a lo mejor ese tipo de tecnologías junto a inteligencia artificial eh, podemos realmente obtener eh, resultados muy muy interesantes ¿vale? que a lo mejor hoy en día todavía no es posible pero eh, tal vez en, en un año o dos años podría cambiar radicalmente el tema de las pantallas uh -huh. Sí, exactamente y bueno, no sé, ya hago conclusión, te diría que de momento creo que estamos un poquito pronto para tener un iPhone con pantalla transparente. Sí, parece que la tecnología ya es posible, porque lo que hemos visto de Panasonic y la propia Samsung que lleva años comercializando pantallas solo lo que en formato grande, es posible. Pero creo que sería un paso atrás porque no sería un dispositivo todavía útil, no sería usable realmente. Y para que eso llegara, pues habría que hacer mucha inversión, mucha investigación. Claro. Eh, bueno, estoy de acuerdo con Héctor. Un poco para concluir, como ha dicho él, añadiría una pequeña cosa más. Eh, normalmente Apple, a la hora de aplicar nuevas tecnologías, porque, por ejemplo, como la recarga inalámbrica uh -huh. o el tema de ampliar la pantalla, etcétera Siempre hemos visto que siempre un poco, va un poquito más tarde en general que el, los demás competidores o que el resto de compañías. entonces Hablando todo lo que acaba de comentar Héctor, si le añadimos esto a Apple, eh, estoy de acuerdo perfectamente con él que posiblemente, difícilmente puede ser que con el iPhone 8 lo podamos ver. No quiere decir que no lo veamos en un iPhone, uh -huh. pero que nosotros creemos que todavía es pronto para esto. Sí, exactamente, estamos totalmente de acuerdo. Bueno, pues ya veremos a ver lo que, lo que tarda en aparecer. Vale, pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. Si dejáis algún like, si os suscribís, pues tendréis más vídeos como este, pero también publicamos temas de tecnología, eh, trucos, consejos para sacar mayor optimización para vuestro iPhone, iPad, iPod e incluso los Mac, etcétera Entonces nos podéis seguir eh, siempre en iPhone Digital. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta luego.